En el 21 se concreta la formación de, del Partido Comunista. En la cristalización del Partido Comunista de China hay esos factores internacionales, revolución rusa, decisión de la tercera internacional y también factores nacionales que tienen que ver con esos, esos segmentos que en la sociedad china buscan la modernización y dejar atrás el, el feudalismo, el confucianismo, la cultura china que responsabilizaban en gran medida del, del, del atraso. ¿no? La Segunda Guerra Mundial no empezó en Europa, empezó en Oriente con la invasión de, de China por parte de Japón. ¿no? Todo eso propició una gran crisis nacional en China. Y esa crisis, en esa crisis había dos grandes proyectos nacionales. Un proyecto lo representaba el Partido Comunista de China y otro gran proyecto, que era el proyecto del Kuomintang, que era un proyecto de signo uh, más liberal. ¿no? Esa, esa pugna entre proyectos para superar esa gran crisis nacional que representó eh, el, siglo, el siglo XIX y XX en China, se saldó con la victoria del Partido Comunista de China. ¿no? Y eso es lo que explica que en 1949 pues, tomara, tomara el poder. Yo, en el libro, hablo de tres etapas, del maoísmo, el denguismo y el xiísmo. ¿no? Tiene un nervio conductor común, que es la búsqueda de la, de la modernización, y el volver a situar a China pues en la posición que le corresponde en función de su dimensión continental, territorial y demográfica. ¿no? Si China, eh, en el año 1820, representaba el 32% del PIB global, hoy representa el 22. Mao intentaba conseguir ese objetivo de un solo salto, emulando en buena medida en un primer momento la planificación soviética, el modelo soviético, y después abandonándolo, votando por soluciones propias. Y en el eh, denguismo se intenta conseguir ese objetivo una vez tomada conciencia de que por esa vía no se alcanzaba esa modernización a través de dando un rodeo a través del desarrollo del mercado, de la propiedad privada, etcétera, etcétera, lo que se llamó la reforma y apertura. ¿no? En la tercera fase, en la que estamos ahora, lo que se está operando en cierta medida es una síntesis de esos dos tiempos, ¿no? del maoísmo y del denguismo, con una idea que es la misma de, expresada anteriormente, esa modernización. China sabe que no se acerca a ese objetivo siendo la fábrica del mundo sino que ese objetivo se acerca siendo la vanguardia tecnológica mundial. Ahí hay una etapa que se ha quemado, que es la etapa de, de la reforma y apertura de Deng. El Denguismo, 1978, dura hasta 2012, el Denguismo tardío con Hu Jintao. ¿no? Esa etapa permitió un gran desarrollo del país. ¿no? Eh, en 1978, China era la trigésima octava ...potencia económica del mundo, desde el año 2011 es la segunda potencia económica del mundo. Ello se consiguió a partir de un modelo de desarrollo determinado, que es eso, orientación de la producción hacia el exterior... ...mano de obra barata, inversión extranjera. ¿no? Ese es un modelo agotado y es un modelo descartado. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista considera que ese modelo no es el modelo que le va a permitir convertirse en un país moderno, desarrollado, próspero, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un cambio de política, ¿no? y el cambio de política es el nuevo modelo de desarrollo. ¿Qué significa eso? Que determinados factores que antes habían sido despreciados, como el factor social, el factor ambiental, el factor tecnológico, hoy pasan a primer plano. En China hay establecidas más del 70% de todas las estaciones de 5G en todo el mundo. Es un país que va muy avanzado en determinados ámbitos de la nueva revolución industrial ¿no? y aspira a liderar ese proceso. ¿no? Y ojo, lo ha conseguido para muchos contra pronóstico, porque siempre se decía un sistema políticamente rígido ahoga la creatividad. Sin embargo, en China, a pesar de... ...tener un sistema políticamente rígido según nuestros parámetros... ...esa creatividad no se ha ahogado, sino que con inversión pública... ...con, con un discurso nacional, etcétera, etcétera... ...pues en muy poco tiempo ha logrado ponerse a la, a la vanguardia. Y en paralelo, pues obviamente eso significa pues, que los salarios bajos... Eh, ...eso no, no, tiene, no tiene futuro, es decir, en estos momentos... ...lo que necesita es que el consumo interno se convierta... ...en un factor de desarrollo. Eso significa que hay que llenar los bolsillos de, de la gente con, con recursos. ¿no? Y eso significa que los salarios tienen que crecer. Los salarios en China han crecido en los últimos años a una media de 7-8%. La cuestión fundamental ahí es el cambio en el modelo de desarrollo. Eso significa también conseguir un desarrollo de más calidad. Y esto exige, entre otras cosas, moderar el crecimiento. Muchas veces decimos, ah, China ahora ya no crece al 10% o al 9%, crece al 5% o al 4 o al 6. Y eso es un síntoma de que la economía china está en crisis. No necesariamente. Cuando tienes que cambiar de carril, tienes que reducir la velocidad, porque si no corres el riesgo de descarrilar. tienen una logística, no es exactamente militar, la de Yibuti. la eh, cuestión central en toda la política exterior de China es la economía, y por eso tampoco eh, se fundamenta en una política de carácter militar como es el caso de Estados Unidos, que tiene 800 bases militares en el mundo. A la larga, lo que determina la, la primacía, por así decirlo, en el orden global es tu poder económico. Si tienes tu economía en ruina, no puedes mantener a tu ejército. China sabe que su estabilidad, su desarrollo, no puede verificarse al margen del resto del mundo. Hoy es el primer socio comercial de más de 120 economías. Por otra parte, lo que hay que tener en cuenta es que eh, a China aún le queda bastante. Es decir, muchas veces nos planteamos que China es la segunda economía del mundo, en términos absolutos puede serlo dentro de cinco o seis años, pero aún así a China le falta mucho recorrido. El PIB per cápita en China es de poco más de 10.000 dólares. El PIB per cápita de Estados Unidos es de más de 60.000 dólares. En China, más de 600 millones de personas, dos veces la población de Estados Unidos, tienen unos ingresos mensuales de mil yuanes de mil yuanes, es decir, ciento, no llegan a 150 euros. Hace 20 años el 1% de la población tenía el 20% de la riqueza. Hoy ese 1% tiene concentrado el 30% de la riqueza. El índice de Guinea en el año 78 era del 0,16. Hoy está en el 0,46, 0,47. La política era manchar, primero manchar y después limpiar, decían en China. ¿no? Y ahí ha habido un, un cambio de, de tendencia muy visible en el, en el nuevo siglo, ¿no? primero eh, gestionando políticas a nivel interno que tengan eh, mayormente en cuenta los desafíos ambientales. ¿no? Se planteaba incluso en determinados momentos el reconocimiento de que sí, había que hacer algo, pero que China tenía que hacer mucho menos que otros países, ¿no? porque otros países son los máximos responsables de la situación actual del planeta. ¿no? Era lo que decían responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. ¿no? Porque realmente la, la contaminación, por ejemplo, es más responsabilidad de los estados industrializados de Occidente que de China, que se acaba de incorporar a la industrialización pues hace 40 o, o 50 años. ¿no? Ese, ese discurso, sin embargo, hoy, ...está incluso bastante matizado ¿no? y sabe también que internamente es mucho lo que se juega. ¿no? Y al igual que ocurre en lo, en lo tecnológico, yo creo que ahí no hay, no hay dudas en ese sentido. La, la, gran, uh, la gran hipoteca en, este, en ese tridente es el factor social, donde no ha habido esa decisión tan visible y acusada... ...que se advierte en los otros campos. ¿no? En China, evidentemente, existen déficits clarísimos en materia de derechos humanos, ya hablemos en el ámbito político, en el ámbito social, etc. Etcétera, etcétera. Por ejemplo, en materia de nacionalidades minoritarias, existe reconocido el derecho a la autonomía, pero el ejercicio de la autonomía en, determinadas, eh, en determinados ámbitos es bastante limitado. ¿no? Internamente, eh, yo creo que el, no es un, un asunto que esté eh, encabezando la lista de prioridades, no solo en el ámbito del poder, sino incluso en el ámbito de la, de la sociedad, ¿no? porque eh, digamos que la, la prioridad fundamental sigue siendo la mejora del, del nivel de vida ¿no? y por lo tanto ahí eh, los, los segmentos, los sectores que en la sociedad china plantean cambios estructurales de sistema político, etcétera, etcétera son eh, sectores que tienen poca influencia en el curso real de la política en China no solo porque eh, son minoritarios sino porque en gran medida las, no, no es el tiempo o, o la preocupación fundamental que, que hoy eh, determina digamos, a, a buena parte de la sociedad pues es esa, esa mejora de los índices materiales, ¿no? esa dimensión entre derechos económicos, sociales y culturales y derechos políticos. Eh, digamos que en China la primacía es para los primeros, y no para los segundos. Bueno, ahí hay una, una estructura fundamental, que es la Federación Nacional de Sindicatos de, de China, que agrupa pues, en torno a unos uh, 300 millones de, de trabajadores, fundamentalmente del sector público, también del sector privado, sobre todo en, en los últimos años, ¿no? donde desde el gobierno se ha... ...promovido la afiliación sindical en el sector privado... ...al igual que la organización del partido... ...en, en, el, ámbito, en el ámbito de la, de la economía privada. ¿no? Esa es la estructura fundamental... ...y, y el papel del, del, del, de los sindicatos... ...es el papel similar a, a cualquier a sociedad de, de, de tipo socialista. ¿no? Es decir, es el encuadramiento de la, de la clase trabajadora en gran medida para viabilizar las políticas oficiales, las políticas del partido, en ese ámbito. ¿no? Cuando se plantean conflictos laborales, eh, el, el papel del sindicato es, eh, en la mayor parte de los casos, secundario, ¿no? porque es, es un organismo, es un ministerio sindical que presta servicios a los trabajadores. ¿no? Donde ha habido conflictos, eh, el papel de la autoorganización, y el papel de las asesorías uh, ha sido un papel significado y ha uh, de alguna forma cubierto el, el hueco que dejó uh, o que deja siempre pues el papel uh, limitado de la acción sindical oficial ¿no? que tiene pues ese papel de, de encuadramiento de prestación de servicios etcétera pero no un, no un papel comparable al de una organización sindical ...la CIGA o el STV, etc., en una sociedad occidental, ¿no? No tiene nada que ver. Es un ministerio. No le llamamos ministerio, pero el presidente, por ejemplo, de los sindicatos en China... ...al igual que el presidente o la presidenta de la Federación de Mujeres... ...o de otro tipo de organizaciones sociales, tiene el rango jerárquico de ministro. Su peso político, con el paso de los, de los años, ha menguado mucho, ¿no? Eh, en los años 50, por ejemplo, durante el maoísmo, la sede de la Federación de Sindicatos estaba enfrente de Chonanghai, No, A mí me contaban en Pekín, por ejemplo, que los trabajadores de, de los sindicatos subían a la terraza para ver... Eh, a los líderes del partido, a los líderes del estado que estaban paseando por los jardines de Choranjai, etc. Etcétera, etcétera. Por eso los expulsaron de ahí y los enviaron unos cuantos kilómetros más adelante de la, de la avenida Chang'an, donde están ahora, en Fuximmen, no eh, Es una anécdota que en gran medida refleja... Eh, lo que ha ocurrido también en el ámbito político, ¿no? por ejemplo, eh, durante muchos años en el Comité Permanente del Buro Político, que es el máximo órgano de dirección en, en China, siempre había un representante sindical. ¿no? Hoy, sin embargo, eh, el presidente de, lo, de los sindicatos chinos ni siquiera es miembro del buro político del partido. ¿no? a Occidente, a Estados Unidos, a la Unión Europea, yo creo que no le importaría que China fuera un país desarrollado, que fuera una especie de, de Japón grande, eh, con una gran capacidad económica, industrial, etcétera, etcétera, pero que políticamente fuera un enano. El problema no es el desarrollo, el problema es la soberanía. No solo en el ámbito político, ideológico, sino también incluso en el ámbito eh, económico, ¿no? con un modelo estructural diferente al del occidente liberal ¿no? es el énfasis no sólo en el mercado sino en la planificación eh, en la importancia de la economía pública como eh, estructura fundamental de la economía aunque contempla uh, otro tipo de sectores como la economía privada etcétera etcétera y esto evidentemente puede tener eh, ...repercusiones importantes en los próximos años. ¿no? Se habla de la trampa de Tucídides, de, de los procesos de alternancia... ¿no? ...ese, ese eh, estudio eh, sobre cómo se han producido los, los, las alternancias... En, ...en la hegemonía mundial en los últimos 500 años... ...donde en la mayor parte de los casos estudiados... siempre se ha producido a través de una vía violenta... ...y esa hipótesis, si vemos el AUKUS, si vemos el CUAD... Eh, si vemos toda esta estructura de cerco militar que se está planteando en torno a China, el auge del problema de Taiwán, los problemas del China meridional, en el mar de China meridional, etcétera, etcétera, y en el mar de China oriental con Japón y tal, pues ahí ese escenario es un escenario que no podemos ni mucho menos eh, abordar a la, a la ligera. ¿no?